Bueno chicos, aquí estamos en un video de Havoy. Estamos aquí en Havoy, estamos con Five Seals Vamos a estar grabando durante todo ese tiempo. Vamos a mirar eh, a quién podemos golear. Eh, entonces vamos a una de las siguientes salas. Empecemos a buscar. Y vamos a nuestra sala. Vamos a la sala sanauquín. Vamos a ver. Bueno. Bueno chicos, aquí estamos. Empecemos. Thank <laughs> you. Bueno chicos ya vieron eh, Me acaban de dar aquí en la sala eh, la staff Andy eh, se enojó por el spam Que hago pero es parte de mi tema. Bueno, eh, chicos, hasta aquí en 2 minutos 25 termino este video. Gracias a todos por su apoyo y los espero más.